Contagios del COVID-19 en San Francisco de Macorís en nuestro municipio, en toda la zona aledaña. Se trata de Marcos Bonillas, el presidente del Colegio Médico Dominicano, con asiento aquí. Buenos días, San doctor. Buenos, Buenos días, doctor. Esperando estén bien, rebosados de salud todos, al igual bueno. que nuestra población. Amén. Muchas gracias. ¿Y tú cómo andas? ¿Bien? No, bien, de bien, bien, gracias a Dios. Muy en los bueno. afanes diarios. Desde temprano ya se sabe, pero todo bien. Bueno, ¿cuál es la realidad, Marco? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, el, la pandemia, este COVID, ha vuelto a, a retomar fuerzas, eh, tanto en nuestra región como en el país, como en el mundo. Eh, lamentablemente, no podemos etiquetar de que haya sido por el asunto de las elecciones puesto que mucho antes de, de la del día de la de fraguar el voto eh, ya estábamos viendo cómo estaban aumentando los casos eh, de esta, de, este, de este virus y actualmente eh, hay aproximadamente un 85 o un 90 de las camas de los lugares que están habilitados para esto ocupadas eh, y no solamente Claro, está de personas de San Francisco, porque también hay de otras zonas. Hay de Samaná, Nagua, es. eh, Teníamos de cara. Moca, no sé si ya lo egresaron. Eh, pero el, el número de contagios ha ido aumentando. Eh, se ha ido contabilizando mediante las pruebas que se han logrado hacer, las cuales han aumentado la cantidad de pruebas por, para hacer. Eh, aunque está un poquito lento porque son demasiado pacientes y la, las pruebas, sobre todo la PCR, llevan un periodo de tiempo para dar respuesta y esto lleva a que se retrase en la, las nuevas eh, pruebas. Y eh, ahora sí que lo, los síntomas eh, han podido ser controlados más rápido que cuando esto empezó eh, en marzo, febrero, marzo pero de todas formas tenemos un gran número de pacientes ingresados en los diferentes centros. Doctor, ¿cuál es la realidad de los centros de salud de San Francisco de Macorís? ¿En qué sentido? Eh, de la cantidad de pacientes, porque tenemos en Santiago que hay una realidad muy fuerte, que están en los principales centros eh, llenos, acá en San Francisco. Usted nos es lo que decir. te acabo de decir. De los centros que, que están más identificados, que están más recibiendo estos pacientes, tiene un gran porcentaje de camas ocupadas, algunos un 80, otros un 85%. Mucho. Entre pacientes leves, moderados y graves. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje, Gracias. un porcentaje extremadamente alto. Eh, doctor, poniendo en contexto eso que usted acaba de decir, sería importante saber si realmente tenemos ya un perfil epidemiológico de la provincia de Duarte, o por lo menos de San Francisco de Macorís. Y si en algún momento pudimos tener una etapa identificada de cuando pico, aplanación, porque yo no soy médico. Lo que quiero es que me expliquen, porque todavía estoy haciéndome la interrogante. No, correcto. Tú sabes que eh, en la haciendo esa, esa evaluación por cualquiera de los métodos, vimos el, que el pico estaba ya en descenso. Después de haber alcanzado una, un, un alto porcentaje, comenzó a descender y ya prácticamente estábamos celebrando de que San Francisco uh -huh. iba a ser la primera provincia eh, declarada cero COVID. Pero se viró la torta, como dicen, eh, inmediatamente y comenzó a elevarse y de nuevo el pico está el sub, subido, subido y no hay, ahora mismo no tenemos claro de decir mira, tenemos estimado que esto va a pasar en una semana, dos semanas un mes, dos meses, no, no tenemos no se está claro en eso sí se está luchando para ver cómo logramos concientizar a, a la población para que retome las medidas que fueron muy beneficiosas pero en estos momentos la, la población Está siendo difícil de educar con respecto al COVID, honestamente hablando. Doctor, en vista de, de ya tener algo de experiencia en el manejo de pacientes con COVID y también eh, tener, haber tenido la oportunidad en el tiempo de poder mejorar alguna infraestructura ya me, o, o, o materiales médicos, ¿está mejor preparada la plataforma eh, médica aquí en San Francisco de Macorís? Sí. Sí. Sí, eh, la plataforma médica eh, eh, ha mejorado sustancialmente, creo que un 90% porque que los médicos hemos logrado ver la mejoría de los síntomas y, la, y los análisis a esta patología con mucho más eh, tranquilidad, vamos a llamarle así, porque hemos tenido aprendizaje sobre la marcha, no solamente de nosotros, sino de los demás países que estaban en la, que estaban en la misma situación que nosotros con respecto al conocimiento de la, de la enfermedad. Eh, hay algunos países que todavía todavía están luchando por conocer eh, cómo erradicar más, más rápidamente, pero no se ha logrado un contexto generalizado ni, ni mayoritario. Sí se ha logrado eh, controlar... La gravedad de los síntomas, hemos logrado rescatar mayor cantidad de pacientes que antes, con mayor tranquilidad. Eh, y estamos se está siguiendo investigando eh, y tratando de toda la, la manera que, que surgen eh, a nivel mundial. Bien. Yerian. Doctor, preguntarle a ¿A qué atribuye usted este rebrote en la República Dominicana como, como profesional de la, de la medicina, verdad? Este rebrote y ahí mismo dentro de esa pregunta, si favorece usted eh, la reapertura del año o el inicio del año escolar con la presencia de los niños en las escuelas. Mira, el rebrote, tú, ustedes pueden notar que ha sido igual que en los demás países donde se había abierto. Eh, se había quitado la, el estado de emergencia es. en China, Chile, habían abierto y comenzó un rebrote. Igual sucedió aquí. Pudiese ser por el descuido de las personas, el no uso de mascarilla, el, el aumento del contacto físico, etcétera, etcétera. Eh, otra cosa es que pudiese ser que también está en investigación: es que la etapa del virus es como una gripe uno tiene esta semana gripe después se mejora y vuelve otra otra gripe y como es un poquito agresivo entonces lleva a, a peores respuestas eh, con respecto a lo que es la eh, el estado sanitario del país bien Francia. el retomar ah. el retornar retornar a las escuelas a las a la docencia porque vamos a incluir las universidades de manera presencial es un alto riesgo. Honestamente es un alto riesgo. Eh, pero yo entiendo que de no ser así, el, el ministerio debe acatar una medida eh, que sea mucho más positiva para los estudiantes. Porque que un día sí, un día no, como quiera, entonces van a estar expuestos a los, eh, los niños a contaminarse y a llevar el virus a su casa, a su papá, a su mamá, a su abuelo, etcétera, etcétera. Eh, y a veces yo me pongo a pensar, bueno, pero es que la manera virtual de dar docencia, como lo han estado haciendo en algunas escuelas y en algunos colegios, incluso privados, eh, que le dan la docencia y le mandan un paquetón de tareas a los niños sin un, un dominio completo y se ve la familia comprometida a esforzarse para también ayudar más de la cuenta al niño a entender la clase que le teóricamente le han impartido. Eh, hay algunas escuelas, colegios, que han tomado la modalidad que es el, el, el horario igual como si fuera presencial, donde el, los profesores dan su docencia tal cual, como lo hemos estado haciendo en las universidades. Uno explica tal como si uno tuviera presencial. Claro que al profesor se le da le da más trabajo. Porque el, el, el llevar el control de si están todos los estudiantes activos eh, es, es más difícil. Hay algunas plataformas que no permiten ver a todos los estudiantes eh, al mismo tiempo. Pero retomando a la pregunta, eh, en lo personal, en lo personal, frente a la crisis sanitaria, creo, creo que el, eh, compromete mucho la salud, el llevar ahora a que el año inicie presencial. Bueno, eh, Doctor, okay. usted ha mencionado por tres ocasiones o doce ocasiones de que han logrado dentro de la experiencia controlar más rápido o con mayor efectividad o facilidad los efectos de del virus. Okay. ¿Bajo qué experiencia o esquema se se ha logrado esto qué medicamento se ha podido lograr eh, con efectividad para reducir esto y la otra es la explicación que a veces no se entiende de la prueba rápida y la prueba que garantiza que usted lo tuvo o lo tiene porque hay una confusión Correcto. mira, con respecto a los medicamentos esto va a estar muy basado en sintomatología. En la sintomatología del paciente para controlar el cuadro que tenga el paciente. Porque, eh, como ustedes bien saben, esta patología se puede estar con, diferente patolo con diferentes síntomas. Sí. Hay pacientes que, que lo que tienen es muchas mucha evacuaciones diarrecas. Y lo que se controla entonces es ese cuadro. Hay otros que agudamente caen rápido en trastorno respiratorio. Entonces se trata esa, esa sintomatología y ese cuadro act, eh, actual del paciente. Ahora, un tratamiento directo que diga, mira, esto, esto es para el COVID. No lo tenemos. Lo que hay es tratamiento basado en sintomatología, como se está haciendo en el mundo entero. Ahora, la ivermectina, la hidroxicloroquina, que se han intentado... Probar. Se ha visto que algunos pacientes han mejorado que otros no, entonces todavía sigue en, en dudas si son o no son realmente esto. Este otro producto que se utilizó con el doctor Cruz y Minia, que salvó al doctor Cruz y Minia, pero se ha utilizado con otras personas que no se han salvado. Doctor. O sea que esto, es. esto queda sintomatología. Doctor, una preguntita. Hay sectores eh, y muchas personas... Eh, muchos dominicanos tienen el interés o la, o la inquietud de un nuevo cierre, o sea, de que es propicio cerrar nuevamente, de volver a la cuarentena. ¿Cuál es su parecer al respecto? ¿Volver al confinamiento como estamos? Mira, en lo personal, a mí me gustaría que se tomen medidas similares a estas. Eh, no sé, como, como hicimos al inicio, que estaba a las 5 de la tarde todo el mundo en su casa, y ustedes dirían, como dicen por ahí, ah, pues entonces el virus solamente ataca en la noche. No, es que en la noche que estamos viendo que hay más de... Realmente Bueno, sí. parece que... El... La persona. Okay. Que en la noche que estamos viendo... Dice el doctor que en la noche estamos viendo que hay... El 5% de los pacientes no tienen mascarilla. Hay un grupo de personas en eh, compartiendo físicamente a menos de dos metros. En la mañana, en el día, se controla un poquito más. Entonces, creo que debería ser un poquito más agresivo y aumentar la vigilancia de lo que es el, la policía, obligando, primero otorgando, regalando mascarilla y obligando a utilizarla. Y el distanciamiento físico y el cuidado en los en lo comercios de que no hayan tantas personas en un comercio al mismo tiempo ni siquiera en la fila bueno. deberían estar súper controlados bueno, Marco yo creo que nosotros vamos a tener que recurrir al bate del doctor del doctor, de, del doctor el de Santiago Capacín. ah no, del de, doctor de Santiago, cómo se llama, Fadul, Fadul. que tiene un pedazo de alambre sí. de púa envuelto arriba a ver si controlamos esto, <risa> doctor. A, a ver si se logra, porque es que ahí es que está el éxito. Ver, do, doctor, doctor, doctor, ¿es posible que el virus haya mutado? No, todavía no. No. Ustedes como ADP, como, eh, ADP, <risa> como asociación médica dominicana, colegio. Colegio, colegio ¿qué, han, ¿qué recomendaciones tiene ya para la población en esta situación? Bueno, mira, lo primero que por parte del presidente doctor Waldo Ariel Suero, la recomendación eh, es que se, se aumente la, lo, lo, la medida de emergencia. Volver la cuarentena, ¿verdad? Exacto. Sí. Y luego las orientaciones a la población con respecto, vuelvo y menciono, el distanciamiento físico, la higienización, el uso de mascarilla, no reuniones presenciales. Eh, y esto pero estamos en la lucha porque aún a esta fecha todos los comités que forma el gobierno saliente y el entrante no han tomado al colegio médico en cuenta para opiniones propias en esos comités bueno, bueno gracias a Marcos Bonilla por su disposición siempre de acompañarnos cada vez que le solicitamos su participación en este programa. Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, y habló con nosotros en realidad, en la, acerca de la realidad del COVID-19 en la provincia de Duarte. Gracias, Marco. Nosotros, continuamos, ¿Hay, ¿hay WhatsApp? Sí. Oh, pero hay mucho. Es importante, un 80, y un, entre un 80 y un 85% de los centros de San Francisco están ocupados. Y decirle sí. que hay estudios que dicen que el virus ha mutado. Inclusive hay una cepa diferente en Europa, dicen los estudios. Bueno, vamos a ver entonces. Yolanda. ¡Adelante! Yolanda Santos de...